Ali nunca ha probado esto, presten atención, este es un momento histórico <risa> ¡Ali! ¡Ali! ¡Ali! ¡Ali! Tú puedes, tú puedes eh. ¡Oh pobre! Ali, pero oh, déjame ver tu rostro ¡Oh, oh, oh my God! ¡Oh my Ali. God! No, ¡Ali! ¡Ven, déjame ver tu rostro! ¡Está fuerte! A los mexicanos <risa> aquí le dicen, tómate <risa> uno <risa> y después así, otro y otro, otro, hasta te pones loco Y todos los latines están agravados Aquí en la entrada de las pirámides de Teotihuacán Estoy junto a mis amigos Acá está se muy metida en su celular Acá está Lee y acá está Cheche Y oiga, acabamos de bajar esas pirámides Esta es la segunda parte O el segundo video de este recorrido Ellos están sumamente cansados Pues porque obviamente las subieron y... Y nada, o sea, te mata, te mata, pero vale la pena Si no has visto ese video, te lo voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información para que vayas y lo cheques Vamos a ir rápidamente a comer algo miren el carro en donde nos vinieron a buscar Eso que vaya, ya me quiero montar Hola, Hola ¿qué tal? Mucho gusto Es un placer, Hola, Katherine eso. Hola Eres más hermosa en persona, Ay, qué padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vengo a apoyar a Cheche a en esta difícil misión. Ah, comer. Para empezar, gracias. claro que sí. A comer, a comer. Van a comer unas cosas deliciosas. Uy, qué rico. Deliciosas, te van a encantar, estoy seguro. Les vamos a dar algunas pequeñas instrucciones para abordar el burro bus, porque no es tan fácil. Okay. Primero, de aquel lado, los espera el Capitán Peligro. Pasen, por favor. ¿Qué es esto? Cheche, o sea, ¿tú me o puedes lo decir lo a mí qué está ocurriendo en estos momentos? No sé, estoy igual. <risa> Señor Cheche, por favor, quite usted, usted, póngaselo tantito, muy suavemente y como pueda, se va usted a subir y las va a posar delicadamente aquí. Usted, niña hermosa, va a tener que quitarse su corona, por favor, okay. y cubra su cabecita. Ahí va. No, es un no? Primero, como pueda, va a colocar suavemente su osamenta en esta silla. Voy a colocar mi osamenta okay. aquí. Puede caer, cuidado, es peligroso. Oh. Estoy muy larga. Gracias. Eso Estoy todo. muy larga para este busito, ¿ok? Yo soy alta, okay. gente. Difícil, pero aquí estamos. ¿Tú te estrellaste cuando entraste? Allí, el, sí, me pegué. Por eso te dan el casco. <ríe> Qué bueno. Qué bueno, es peligrosa esta entrada. Alicia fue bien. No es como el yogur, se corta solo. A perfecto. Difícil, pero ya estamos aquí en la combi. Yo no esperaba que nos viniéramos en una combi. Tú, Ali, <risa> hola. Esta combi tan claro No sé, mira, necesitas entrar esta combi con este casco también. Me <risa> van a llevar un lugar diferente. Dicen que hay como 10 platos, son diferentes. No tengo hambre, cheche. Esta fue una sorpresa para nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues son recomendaciones de que viven aquí, Ajá. entonces nos dijeron pues, si quieren nosotros los llevamos a un lugar donde les, les recomendamos comer porque pues son guisos de comida casera, comida casera Ajá. mexicana, ¿no? O sea, vamos a probar platos mexicanos. ¿Tú te habías montado antes en esta combi? En esta no, pero sí en muchas. Okay, está <risa> de, hecho, buena, está buena. de hecho yo aprendí a manejar en una combi así. ¡Ah sí? Uy. ¡Buenísimo! Oye, estoy súper contenta, acá tenemos como nuestra propia combi limusina. ¿Cómo se llama? Se llama el Gurro Gusto. Bueno mis amores acabamos de llegar a este pueblito mágico. ¿Cómo se llama el pueblito este? San Martín de las Pirámides, pueblo mágico. ok ¿y qué tanto se puede hacer acá en San Martín? Uy, hay muchas cosas. Mira, ahorita esta es una pequeña muestra de la gastronomía que tenemos. Comida tradicional mexicana, casera y muy rica. Buffet, Buffet y económico. Genial. O sea, todo eso en un solo lugar. Definitivamente hay que probarlo. Yo voy para allá porque ya Menos me fui... de 4 dólares. Menos de 4 dólares. Do... ¿Menos de 4 dólares? Por persona. ¿En serio? En serio. Gente, y bueno, estamos aquí. En el buffet yo hice trampa, yo ya comí un par de cositas porque tenía demasiada hambre, no iba a aguantar, no podía esperar. Acá Ali todavía no ha comido nada, miren su cara, lo refleja entero. Pero alguien acá, Cheche, <risa> acá Cheche ya está atacando. ¿Qué es esto, Cheche? Ya tenía muchísima... ¿Qué a red, Arroz a la mexicana, un huevo hervido, chicharrón salsa verde. Oye, ¿qué es arroz a la mexicana? Y arroz rojo. Arroz rojo, ok, está bueno. Hay algo extraño allí, ¿Qué? porque ese huevo no se come con arroz, Cheche. ¿Cómo? No. Entonces, ¿Cómo? Con pan, con, con arroz no. Aquí así se come. Ok gente, así miren de... eso. De hecho. Tú, uh, en Egipto, ¿sabes? En Egipto lo comen con arroz. Y si, mm. se, y si lo preparara como me gusta, te sorprendería más. ¿no? Ah, sí, bueno, pues, Porque o sea, yo le echo. Veces, ahorita le eché salsa de la canela, pero yo regularmente le echo salsa Valentina. ¿En serio? <risa> ¿En serio? No, tú comes eso con salsa Valentina. No, no, no. no eso, eh, eso es de cheche. Amigo, buen provecho. Disfrútalo. Gise, ¿qué, Qué traes pasó. ahí? ¿Qué traes? ¡Qué pasó. Eso, Ah, pero esa es comida panameña. Hiciste trampa. <risa> eso, es muy, no. eso es muy panameño. Bueno gente, ahora sí ya eh, me copié de estos dos acá. Tomé arrocito a la mexicana porque me sorprende es ese huevo hervido. Es muy raro ver como el arroz junto a un huevo hervido. Entonces, como es algo nuevo para mí, lo elegí. Obviamente con agua de sandía. Acá tengo como esto es un taco, verdad? Sí, sí. O ya es una, Tengo una quesadilla para rematar. Ustedes saben para terminar de rellenar. Así que nada. Voy a esto porque tengo hambre. Acabamos de terminar de miren A la gente aquí afuera. Ahí afuera están, se están subiendo. Pero adivinen hacia dónde vamos a este momento. Vamos a nada más y nada menos que beber. ¿Sabes que tenemos una ciudad allá en Egipto? Que tiene los gran bramides allá en Egipto. Se llama Giza. Ay, ¿sabes? Aquí todos. son tan viejos. Bueno, es... Ese nombre, pienso que, bueno, por es eso sus papás lo ven en este nombre, pero ¿no? Es no mi papá me pusieron Gisa. De verdad, o sea, fue como que un día estaba viendo la revista de Discovery Channel o National Geographic. Oh, Gise, vamos a ponerle Gisa. Y luego escucharon Carolina y juntaron los nombres. Los nombres. O sea, fue como que no sea papá, en serio. Pero a mí me fascina mi nombre. Bueno, mis amores, acá vamos a llegar a un lugar un poco secreto donde solamente traen amigos. Entonces, vamos acá con los amigos a probar esa bebida de los dioses mexicanos. Ustedes ya en este canal la conocen. Ya saben que es. Hay alguien que jamás la ha probado y es Ali. <risa> y todavía tengo miedo, la verdad, para probar. No, todavía no sé, pero dicen que no hay alcohol, nada más lo hacen como frutas de frutas o qué? Te lo pueden dar de sabores, el sabor que a ti te guste. Entonces no sé qué sabor te gustaría probar. No sé, no sé qué sabores tienes. Vamos a chicar en este lugar Ajá. tan viejo. Mira, en esta, <risa> Lo que tenemos aquí. Esas cosas como dicen underground. Underground. Es como secretos, ¿no? Lo hacen con frutas y así. Pero el sabor naturalmente es como un choque, así como de una cosa... ¡Bum! <risa> es un choque cultural. Eso, eso, eso. es lo que pasa aquí en este país. <risa> <risa> Cuando ya está el maguey preparado, uh -huh. lo tienen que cortar, le tienen que hacer como un hoyo y todavía lo tienen que dejar reposar más tiempo, ya de ahí sale el agua miel. Uh -huh. El agua miel todavía la tienen que dejar reposar como un mes para serio? que se haga pulque y ese le, le llaman semilla okay. esa semilla ya nada más lo va llenando con aguamiel nueva y se va fermentando poco a poco obviamente digo ya el pulque que ya te venden ahorita pues es, es ir diario a sacar el aguamiel de maguey por acá por el pueblo son muy tradicionales estas pulquerías entonces la verdad es que aquí te la pasas bien te la pasas rico y pues conviviendo con los amigos que mejor oh my god ¡Ah, qué rico está! No está fuerte para ti. No, está bien suavecito. Okay. Huele fuerte hasta A aquí. A ver. La verdad, huele? huele fuerte hasta aquí. ¿Ese cuál es? ¿Ese cuál es? Este dijo? es el curado. curado. ¿Sabe? Parece rompope. <risa> en, mover en mucho estrés para. Tú tomas con nosotros, tomas. Toma, toma. Fíjate que de higo no he probado yo. Ni yo. No, nunca he probado de ella. ¿E esa es, esa es no, la primera vez para ti, ¿no? Ok. ¡Ah, qué riquísimo! ¡Oh! No! Yo no digo, yo, yo quiero no digo. ¿Qué tal? <risa> Ali nunca ha probado esto. Ok, ok, ok. Presten atención, este primero es un momento histórico. Cultural, pulque, natural. Natural. Como es el sabor de pulque como tal. No llores, amigo. Amigo, miren, ven, Ali. La aquí verdad, una, huele huele muy fuerte. Huele, está fuerte. Fuertecito. Es sí. Ali Ali Ali, Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Tú puedes, tú puedes. Eh. ¡Oh, pobre! Ali, pero oh. déjame ver tu rostro. Oh. Oh. Oh. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ali! No. Ali ¡Ven, déjame ¿Qué ver pasó? tu rostro! ¡Está fuerte! Prueba, prueba, ¡Pero déjalo, de respira! No, no Mira, miren, el sabor, miren, para. a los mexicanos aquí te dicen, tómate uno, Ay, tíelo. Tíelo. Tíelo. tómate ¿Tí, uno, Mira, ya, ya. y después así, otro y otro, otro, hasta te pones loco. Ahora, Mira, con los latinos tífere. aquí, todos los latinos están agravando a mí. Mira, ¡Eso, eso! ¡Eso está rico! Es, ese ese no, no tiene como ese es mucho, de Ajá, mucho de olor tan fuerte. Quiere llorar, quiere llorar. Sí, solo también robo? como el otro. Ya le pegó. Ya le ¿Quién te pegó? No, esa está fuerte. ¡Oh! Sí, vamos a, a tomar esto pero vez de... ¿Cómo? ¿De qué burro? De higo. Miga, no, no, eso es esos latinos, O sea, toma y así tomamos muy bien. Bueno, bien. bien. delicioso! Muchas gracias a esos amigos para invitarme a este lugar, la verdad. Ustedes lo vieron con sus propios ojos, nos tocó. Allí soy a mí en algún momento probar el pulque por primera vez y esa fue nuestra reacción, si no lo han visto les voy a dejar el video aquí abajo en la cajilla de información la verdad Ali pienso que reaccionó muy bien, reaccionó bien, el pulque definitivamente que es una bebida tradicional mexicana y si ustedes vienen a visitar México pues definitivamente tienen que probarlo, tienen que probarlo es diferente, es sensacional, es una cosa de otro mundo, por algo le llaman la bebida de los dioses. Pero bueno, vamos a seguir acá a ver qué tal. Y yo creo que ya voy a probar algo allí. Tal vez el de higo. Porque el de natural pues seguramente no lo soporto tanto. Aquí amigos, leoncito mi amiga de Panamá. Panamá. Aquí también... ¿Pensaron en la leña? panameña. Aquí tenemos el hola Universal, universal de todos de todas partes del mundo eso, muchas eso, gracias a todos ¡Salud! viva suave y después estás pum un un, sí. un poco de fuerte no uh -huh. sí. salud sí, por la amistad, sí. por la cultura sí. por la historia por el amor por la convivencia ya, por salud <risa> Este mm -hmm. ya tomamos pulque, se hace casi de noche, son más de las 7 de la noche nos quedamos echando cuentos Escuchando historia teotihuacana y pues obviamente también historia del pulque Entonces nada, aquí está Ali que ya como que tiene el sueño puedo hacer cuatro como dicen los... A aquí, ver, aquí, aquí lo hacen. a ver, te estás cayendo Ali No, estoy bien ahí, mira No, no está bien <risa> Estoy bien, fue una experiencia totalmente diferente, primera sí. vez para mí probando eso, muchas gracias a todos ponen like, subscribe a esta chica tan hermosa, suscríbase gracias eso, a todos. un abrazo gente los amo mucho, chequen los videos de mis amigos aquí abajo en la cajilla de información, soy Catherine, voy pues, canal si no han hecho dale like a este video, compártelo con tus amigos y bueno gente, ahora sí. hasta pronto, los amo demasiado y